que hay en experto es que nos tienen que pagar nuestras nóminas lógicamente que para eso trabajamos que o bien se retrasan o directamente las cobramos dos meses después si es que las cobramos que otra cosa es que hemos pasado unas navidades me imagino como la mayoría de todos los trabajadores que nuestras casas dependen lógicamente de nuestro sueldo ...pues no sé, no tenemos no tenemos, pa, no tenemos sueldo para vivir... ...es decir, mis hijas les tengo que quedar de comer... ...y si no tengo a mí no me pagan el trabajo que yo hago... ...mis hijas no comen... ...que es un daño, que somos los daños colaterales... ...lo sabemos, pero que no es responsabilidad nuestra... ...nuestra responsabilidad, nuestra obligación se cumplen... ...son ellos los que no cumplen con la suya... ...entonces el problema que hay, pues el problema es muy grande... ...el problema es que no podemos vivir... ...que trabajamos para vivir... ...y si no nos pagan, pues ¿cómo se vive? Vamos a tener ahora una reunión con la autoridad concursal. Venimos de un CERCLA donde no hemos podido firmar un acta de avenencia para levantar la huelga, con lo que la huelga sigue eh, de, de, de forma indefinida hasta que vosotras, vosotros, decidáis si sí, hacerla efectiva o reincorporar o como nos hemos reincorporado en esta semana pasada los puestos de trabajo para eh, aportar algo de tranquilidad en un momento donde lo que estamos a la espera. Pero hay que decir una cosa clara ahora ...a la fecha de hoy... ...no hay ningún elemento... ...diferente, más allá de que sí es verdad... ...que nos pagaron el sueldo de diciembre... ...la semana pasada y por eso estamos... ...nos hemos llevado esta semana trabajando". Estamos manifestando a la apuesta de espetu ...porque Espetu es una empresa... ...subcontratada de la Junta de Andalucía... ...a donde nosotros prestamos servicios de limpieza... Eh, ...estamos aquí por los retrasos... De, ...del empago de la nómina... Eh, ...estamos en ello hace ya desde de agosto. ...a día de hoy los trabajadores de expertos... ...el problema que tenemos es que nos deben... ...la paga de diciembre, nos deben el mes de enero... ...el contrato termina el 29 de febrero... ...y no sabemos qué empresa nos va a subrogar... ...la Consejería de Medio Ambiente. Le voy a hablar del caso de mío, vale de mi centro... ...de la Consejería de Agricultura... ...lo que es eh, el cliente en sí, lo que nos dice... ...es que están haciendo todo lo que está en su mano... ...porque el problema no es solo ...que si, si es poco, no es solo los sueldos... ...sino las subrogaciones... Que, está, ...que termina ahora el contrato... ...que se agrava más... ...y entonces el cliente nos dice... ...que ellos están haciendo todo lo que están en su mano... ...que no lo dudamos para nada... ...en lo que es el personal en sí... ...del edificio, los funcionarios nos apoyan muchísimo... ...que gracias a ellos seguimos con fuerza... ...pero solución o algo, o algo que nos dé una motivación... ...para decir vamos bien... ...por ninguna parte... ...tú sabes que aquí... ...los bancos nos perdonan... ...cuando la, la factura se, se retrasa... Eh, ...tú te encuentras una situación de impago ...ya tú... Está ya fichado... Eh, ...muchos compañeros lo están sufriendo... ...particularmente tenemos parejas... ...que están trabajando... ...en la misma empresa... ...entonces... Digamos que los dos sueldos vienen de la, del mismo sitio. Entonces, si los dos no cobran durante dos meses, imagínate una familia que no cobra su sueldo. Y tengo compañero que se ha dado de baja por depresión, porque tiene una casa y como no paga la letra, el banco lo está, pele está peleando hasta que lo va, lo va, a, sacar, lo va a quitar a la casa. Entonces, imagínate que esa situación, que estamos en un país de derecho, ...de que la gente, una persona, un empresario, no va a mirar por los trabajadores... ...siempre mira por lo suyo, entonces nosotros nos gustaría mismo que esas cosas cambien. El modelo de negocio de este tipo de empresas eh, es presentarse a los concursos públicos... Con, ...con licitaciones a la baja, licitaciones que a todas toda vistas y a todas luces... ...están incluso fuera de los precios de mercado... Y esto lo que hace es que finalmente son los trabajadores y las trabajadoras de estas empresas lo que se ven tarde o temprano en una situación tanto de pobreza como en este caso de indefensión absoluta. Los próximos pasos que vienen ahora pues es esperar a que la, tanto la Consejería de Medio Ambiente que ahora es Agricultura, Desarrollo Sostenible, pues mmm, hagan... ...un trato con alguna empresa para que entre... ...y nos subrogue a todos los trabajadores... ...y un solamente promete y promete que nos va a pagar... ...pero y que no quiere que estemos de huelga... ...no quiere que dejemos de trabajar... ...y solamente tenemos promesa, pero hechos no tenemos ninguno". -"Tenemos el caso de una compañera... ...que también es un, eh, yo creo que es de la más grave de mi centro... En ...mi centro somos 13... ...y cada uno de nosotros pues, tenemos un, un, unos problemas ¿no?... ...lógicamente, pero... ...hay una, una compañera... ...está de baja, está esta muchacha... ...lleva mucho tiempo de baja... ...ella no cobra tampoco... ...y ella es madre soltera con tres niños... ...chicos los tres... ...ella no puede llevar a sus hijos al colegio... ...porque no tiene para comprarles desayuno... ...eso es muy duro... ...ella no puede eh, llevar a sus hijos al colegio... ...porque si tiene para el desayuno... ...no tiene para el autobús... ...eso es muy duro... ...y está de baja... ...o sea que es que... ...grave no, gravísimo... ...es que no hay por dónde cogerlo. Nosotros como el, el sindicato, como delegado sindical... ...estamos intentando hablar con el cliente... ...para que el cliente eh, aplique la ley mmm, a la empresa... ...porque la empresa ya está en el cumplimiento del contrato... ...entonces el futuro es que, que le, el, el cliente mmm, extingue el contrato... ...en otra y otra empresa... ...para que um, podemos la única vía para salir dentro de eso... Eh, ...es cambiar de empresa. Expertu, que era una empresa que hasta eh, diciembre del año pasado... ...tenía en plantilla más de 2.000 trabajadores y trabajadoras... ...principalmente trabajadoras... ...porque es un sector feminizado... Eh, ...actualmente pues ya han salido de esa empresa... ...han desmontado la gran mayoría de ellos... ...con lo que actualmente quedan unos 550 trabajadores... ...a lo largo y ancho del Estado español... ...la situación es... ...complicada, es compleja... ...estamos a la espera... ...de que aparezcan nuevas empresas... ...que surroguen al 100% de las trabajadoras... ...de los trabajadores que prestan estos servicios... ...con la administración pública... ...pero eso no está escrito en ninguna parte... ...por eso CGT vamos a mantenernos en pie... ...vamos a mantenernos en lucha... ...para garantizar... ...que no se pierde ni un solo de estos puestos de trabajo. Esperamos que cuando nos subrogue otra empresa... No... ...no vuelva a pasar lo mismo que ahora... ...entonces le pedimos a la consejería... ...que por favor mire bien a las empresas... ...y esté pendiente de que la empresa es verdad que va bien... ...es verdad que paga los seguros sociales... ...antes de darle las nóminas... ...o sea antes de pagarle la factura por el trabajo realizado... ...que esté pendiente de que la empresa esté al corriente de pago... ...tanto de nóminas como de seguros sociales... ...como de todo lo que tenga que ver la empresa... ...para que no se vuelva a dar la misma situación... ...que te estamos viviendo ahora... ...que no es agradable para nadie... ...y además es muy duro ir a trabajar... ...sin tener ni dinero para ir a trabajar".